Eh, voy a compartir mi pantalla y, y empezamos la, ¿no? la demostración esta entonces ajá entonces, ahí está la versión global del principio del módulo máximo y lo que dice esta es lo siguiente si yo empiezo con u, un subconjunto de los complejos que es abierto conexo, que es hipótesis de toda la vida pero aquí vamos a agregar una cosa importante que es que sea acotado porque repito, si quitamos esto de acotado el principio no va a valer y además yo tomo una función f definida en u cerradura a los complejos con la propiedad de que esta función sea continua en todo su dominio es decir, continua en todo u cerradura y además es holomorfa en u entonces lo que dice la versión global del principio del módulo máximo es que si tú consideras la función f no bueno, la norma de f, mejor dicho que va de u cerradura en los reales esta función tiene un valor máximo en U cerradura, ya corregí esta pequeña imprecisión que tenían las notas la, la semana pasada, ¿no? Entonces, tiene un máximo en U cerradura. Y ahora que dice la siguiente parte, más aún, si dicho máximo se encuentra en U, entonces F de, debe ser constante, ¿sale? Y quiero volver a ser insistente en lo, en lo que comenté la, la vez pasada, que era que eso nos está diciendo que si la función que tenemos, ¿no? O sea, o sea empezamos con una función F que va de u barrita, ¿no? en los complejos, y sabemos que esa no es constante, lo que nos está diciendo el principio del módulo máximo es que, necesariamente el, este esta función tiene que tener un máximo claro, pero ese máximo va a ocurrir en la frontera, ¿no? por el más aún ¿no? que, que dice la afirmación ¿va? entonces ok, es lo que dice el principio del módulo máximo, en su versión global y vamos a pasar directamente a hacer la demostración de esto, ok, entonces eh... Pues vamos a ver que la primera parte de la existencia del máximo es una parte obvia que se deduce de hecho de, del cálculo, ¿no? O del análisis real. o sea pues voy a considerar entonces la función valor absoluto de, valor absoluto, bueno, norma de f que va de u gorrito a los reales, ¿no? Aquí no hay nada que decir. De hecho, recordemos que aquí podría muy bien cambiar el codominio si quiero ser más específico por los reales no negativos, ¿no? Porque las normas siempre son no negativas. Ok, en cualquier caso, a ver, tengo esta función que es continua. Y ahora, vamos a notar lo siguiente. U cerradura es cerrado por hipótesis, ¿no? Porque pues es la cerradura de un conjunto, eso es siempre es cerrado. Y además, por hipótesis, acotado, ¿no? Si la U es acotado, U cerradura sigue siendo trivialmente acotado. Entonces, tengo este subconjunto U cerradura, ¿no? De los complejos, que recuerden que los complejos, su modelo, ¿no? Que utilizamos el básico es R2. Entonces, es un conjunto cerrado y acotado en R2. Entonces, el teorema de Heine-Borel me dice que este conjunto tiene que ser compacto, ¿Van? Entonces, este U cerradura es un compacto Y esta F es una función continua ¿Qué sabemos? Que una función continua en un conjunto compacto Alcanza su máximo y su mínimo En particular, que nos interesa decir? No? Que esta cosa tiene un valor máximo Entonces, la existencia del valor máximo Se deduce directamente del análisis real ¿No? O sea, no hay nada que decir Lo que va a ser interesante demostrar Es la parte del más aún ¿No? Si dicho máximo se alcanza en un punto en u, entonces vamos, queremos ver que la función de esta f es constante. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer eso, ¿no? O sea, vamos a pasar directamente a la segunda a, este, afirmación. Y vamos a ver. ¿No? Que si yo me yo, que si yo tomara ¿no? esta función f con un máximo en u. Entonces esta f tiene que ser constante. Entonces vamos a demostrar directamente esta segunda afirmación. Que es la afirmación, repito, más importante de toda este. O, más, o mejor dicho, la afirmación más complicada de demostrar en esta versión global Va ¿vale? del principio del módulo máximo Entonces, para eso Lo que vamos a hacer va a ser un argumento de conexidad De estos típicos que hemos trabajado toda la vida no O sea, recordemos que U además de ser un conjunto abierto no Y además de ser un conjunto que es acotado Le pedimos que fuera conexo Entonces vamos a meter un argumento de conexidad Para demostrar que, repito Si la F tiene un máximo en U entonces, la F tiene que ser constante. Entonces, pues vamos a hacer eso directamente, ¿va? Entonces, dado que estoy suponiendo que esta F tiene un máximo en U, pues yo sé que existe un punto Z0 en U, con la propiedad de que si yo tomo la norma de ese punto, ¿no? De, o mejor dicho, de la, la, la norma de la evaluación de F en Z0, eso es el máximo de la norma de F de Z, donde Z es cualquier punto en U cerradura ¿No? Eso quiere decir que La norma de que Z0 sea un Máximo ¿No? Para la norma de F uh -huh. Entonces bueno, ahí está Entonces estoy suponiendo que es un máximo ¿Vale? Entonces ahora sí, voy a considerar Dos conjuntos pensando en este argumento De conexidad que habíamos comentado hace un momento Uno de ellos Le voy a llamar V y va a ser El conjunto de las Z En U, recuerden que U es este Dominio ¿No? Eh bueno, casi todo el dominio de la F, entonces va a ser todos los puntos en el dominio, ¿no? De la F Recuerden que la, el dominio de la F tiene una, una barrita, ¿no? Entonces, bueno, no es exactamente el dominio, sino es un conjunto más chiquito que el dominio, ¿no? Entonces, son los puntos Z en U Con la propiedad de que F de Z es lo mismo que F de Z0, ¿no? Es decir, en pocas palabras lo que estoy diciendo es Estoy buscando aquellos puntos en los que la F coincida con el valor de F de Z0 Donde recuerden, Z0 es máximo, ¿va? Respecto a la norma de F y voy a tomarme por otro lado a W, que va a estar definido como el conjunto que obtengo de tomarme U y quitarle B cerradura, o si quieren llamarlo así, el maxi, eh, este conjunto W es B cerradura, el complemento relativo de ese conjunto respecto a U, ¿vale? Ahora, vamos a hacer una pequeña observación, lo que afirmamos es que U se encuentra contenido en la unión de B con W, ¿vale? Entonces, es nuestra primera afirmación, una vez que ya definimos los conjuntos. Entonces, vamos a demostrar directamente esto. Entonces, para eso vamos a hacer, pues vamos a hacer lo típico, ¿no? Vamos a tomarnos pues, un punto Z en U, y quiero ver que ese punto está en la unión. Entonces, pues, vamos a demostrar pues, este, que está en la unión como se en todas las uniones, ¿no? O sea, vamos a suponer que no está en uno de los conjuntos de la unión, y vamos a demostrar que, está en, que tiene que estar necesariamente en el otro, ¿va? Entonces, pues para esto lo que voy a hacer es, voy a tomarme un punto, como dije, ¿no? Un punto que está en U, que es el conjunto, ¿no? El subconjunto este. Y voy a suponer que tal punto no está en W, ¿va? Y a lo que quiero llegar es que entonces este punto Z tiene que estar en V, ¿ok? Entonces, bueno, entonces, empiezo con eso, ¿va? Tengo un punto Z que está en U quitándole W. Entonces, fíjense, como W es U quitándole V cerradura, pues eso quiere decir que Z tiene que ser un punto en V cerradura ¿Vale? Entonces vamos a utilizar la caracterización de los puntos de la cerradura Mediante sucesiones ¿No? ¿Cuál es la caracterización? Bueno, pues como este es un punto en V cerradura Eso quiere decir que puedo encontrar una sucesión De elementos en V Con la propiedad de que dicha sucesión Converge al punto en cuestión Que aquí el punto de en cuestión es Z Entonces el límite de tal sucesión es Z ¿Vale? Ahora, fíjense yo sé que la función de esta f es continua, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo que esta sucesión converge al punto z, si yo le aplico f a cada uno de los elementos de la sucesión, eso va a converger, pero ahora a f de z, ¿no? En pocas palabras, lo que estoy una aquí, aquí es que el límite, cuando cada tiene el infinito de f de z acá, tiene que ser igual a f de z, aquí falta una f, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser f de z, ¿Ok? Ahora, notemos lo siguiente, la sucesión vivía en V, y V por definición son los puntos de U donde F de Z es F de Z0. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de esos F de ZK son iguales a F de Z0. ¿no? O sea que esta sucesión F de ZK en realidad es una sucesión constante con valor F de Z0. Entonces en realidad lo que estoy calculando aquí es el límite cuando K tiene infinito de F de Z0 pues eso es f de z0, y entonces esta igualdad que tengo aquí, lo que me está diciendo en realidad es que f de z0 es lo mismo que f de z, ¿vale? ¿Qué quiere decirme esto? Que entonces este punto z que yo me tomé, tiene que pertenecer a el conjunto este, v, ¿no? entonces ya demostramos que si yo me tomo un punto z que está en u, si ese punto no está en w, tiene que estar en v, o sea que se da esta contención que tengo acá. Entonces, ya demostramos la primera afirmación. U queda contenido en V unión W. Entonces, a ver, pensemos un poco. ¿Para qué quiero esta contención? Quiero demostrar conexi algo que tiene que ver con conexidad, ¿no? Entonces, si yo demuestro que esta V intersección W es vacía y que V y W son abiertos, dado que trivialmente, por construcción, V se encuentra contenido en U y W se encuentra contenido en U, fíjese que... Esta igualdad me diría que U es lo mismo que V unión W. Y como repito, si demostramos que V intersección W es vacío y que V y W son abiertos, la conexión de U me va a permitir decir que U tiene que ser precisamente o V o W. ¿No? Y bueno, de ahí vamos a dejar el argumento de, vamos a ver que es constante, viendo que la U está forzada a ser V. ¿Vale? Porque fíjense que esto me estaría diciendo, ¿no? Que la F es precisamente F de Z0 que el valor de la F no depende del punto que me tomen U. Siempre va a ser el F de Z 0. ¿no? Y eso me diría que es constante. ¿Va? Pues bueno. Ya que espero yo se si hayan visualizado. ¿Por qué estamos demostrando esto? Voy a pasar a las siguientes afirmaciones. Que hay que ver que es. Primero que la intersección de V con W es vacío. Y esa es una demostración bien sencillita. Porque vean. Si calculo V intersección W. Eso. Por definición es V, intersección, U quitándole V, cerradura, ¿no? Esa es la definición de W. Ahora, fíjense muy bien lo siguiente. Recuerden que V, cerradura, siempre contiene a V, ¿no? La cerradura de un conjunto siempre contiene al conjunto. Entonces, si yo estoy sacando el complemento respecto a U, como tengo esa contención, recuerden que la contención se voltea. Entonces, esa va a estar contenido en V, o sea, esta V está contenida trivialmente en V, y este está contenido en U quitándole V, que es lo que tengo acá. Entonces, por eso tengo esta contención, ¿no? Pero V intersección U quitándole los elementos de V es el conjunto vacío, ¿no? Entonces, ¿qué me está demostrando esto entonces? Que V intersección con W tiene que ser forzosamente vacío. Y eso me demuestra la primera de las dos afirmaciones que platicamos hace un momento. ¿Va? Ahora... Vamos con la siguiente afirmación. Vamos a demostrar ahora que V, B y W son ambos conjuntos abiertos. Entonces, uno de ellos es bien fácil de demostrar, que es el caso de W. ¿Por qué? Porque fíjense que V cerradura siempre es un conjunto cerrado. ¿No? Y entonces, si yo me tomo el complemento, ¿no? Relativo aquí a los complejos de un conjunto Cerrado, ese conjunto es abierto, ¿no? Básicamente, por definición, ¿no? Y entonces fíjense muy bien lo siguiente Como W es el complemento de V cerradura Pero respecto a U, notemos que ese complemento lo puedo obtener como una intersección de dos conjuntos El conjunto U y el conjunto C quitándole V cerradura, ¿no? Entonces fíjense, como el conjunto U era por hipótesis abierto entonces aquí, y este conjunto que vamos a ver que es abierto, W es intersección de dos conjuntos abiertos. Entonces tiene que ser abierto, ¿no? Entonces pues ya tenemos al menos el primer caso que es cuando el caso de W ya demostramos que es abierto trivialmente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que V es abierto, que es la afirmación que nos faltaría, ¿no? Para demostrar en esta afirmación que estamos trabajando ahorita, ¿vale? Que es la que acabo de por allá. Entonces, vamos ¿cómo le vamos a hacer para hacer eso? Pues vamos a hacer básicamente tomar la definición. ¿Va? Entonces voy a tomarme entonces un punto Z1 que esté en V. Y recuerden que lo que yo, yo quiero demostrar es que hay toda una bola centrada en Z1 que se encuentra contenida en V. ¿Va? Entonces bueno. Ya que sabemos que es lo que quiero demostrar, vamos a notar que como Z1 está en V, por definición, eso que quiere decir. eso que quiere decir que F de Z1 es F de Z0. En particular, eso me implica que la norma de F FZ1 es lo mismo que la norma de FZ0. Y recordemos que la norma de FZ0, por hipótesis, es el máximo de la norma de F FZ, donde me tomo Z un punto cualquiera en U cerradura. ¿Va? Entonces, tengo esta serie de tres igualdades. Uh -huh. Ahora, fíjense muy bien lo siguiente. Puedo aquí utilizar la, la versión local del principio del módulo máximo, ¿no? Porque Pues porque como estoy diciendo, ¿no? Que esta cosa, ¿no? Esta F de Z1 en norma es el máximo. En particular, la, la versión local quiere decirme que puedo encontrar una bola, ¿no? ¿Qué es esta parte? Entonces puedo decir que existe una delta mayor a 0 con la propiedad de que Z1 es máximo de la norma de F en dicha bola, ¿no? Eso es lo que decía la, directamente la versión local, el principio del módulo máximo, ¿no? Ahora sí. Fíjense muy bien, la siguiente Tengo, o bueno, una forma de visualizar lo que está haciendo aquí Es que tengo una situación como la que tengo aquí en la figura Entonces aquí tengo, fíjense, U cerradura Tengo que ese V cerradura ya lo puedo dividir, ¿no? En el conjunto V y en el conjunto W Y el principio del módulo máximo en su versión local Nos dijo, bueno, ya que Z1, ¿no? Es un máximo de U cerradura Puedo encontrar una bola ¿No? Donde este, donde este este Z1 es un máximo. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el problema? Esa bola puede ser que intersecte al conjunto W. Y recordemos que lo que yo quiero es tener una bola que se encuentre totalmente contenida en V. ¿No? Bueno, pero eso no es un problema, ¿no? Porque o sea, ya que tengo una bola que está contenida en una cerradura, puedo tomarme la delta lo suficientemente chiquita. O bueno, una delta prima, si quieren ustedes. Más chiquita que la delta, con la propiedad de que la bola se encu encuentre totalmente contenida en V, ¿no? Que es lo que quiero demostrar, ¿sale? Entonces, es precisamente lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a tomar una delta prima mayor, menor, ¿no? Que la delta, si es si es necesario, de tal manera que la bola se encuentre contenida en V Y eso ya me demostraría que entonces, pues, esta bola, bueno, se encuentra contenida en V Y además, la norma F tendría como máximo al punto Z1 en dicha bola ¿No? Por, el por la versión local del principio del módulo máximo. ¿Sale? Entonces, pues ya que demuestre, pues esta condición que tengo aquí directamente, esta que tengo acá, eh, bueno, esta, perdón, esta, ya me diría directamente que Z1, ¿no? O sea, si sí satisface que hay una delta prima para él, de tal manera que la bola se encuentra totalmente contenida en V. O sea, que esta V tiene que ser un conjunto abierto. ¿Ok? Entonces, ya demostramos, repito, que U es... Unión de V con W, que V con W, su intersección es vacía y que U y W, V, perdón, y W, son abiertos, ¿no? Entonces, estoy bajo esta situación que acabamos de escribir aquí. Entonces, ahora sí, recordemos que la U es conexo, ¿no? Y recordemos que un conjunto conexo, siempre que yo lo puedo expresar como unión de dos conjuntos abiertos y que son ajenos entre sí, pues necesariamente alguno de los dos conjuntos en cuestión tiene que ser vacío. Entonces, de aquí deduzco que o V tiene que ser vacío o W tiene que ser vacío, ¿no? Pero, notemos que V no puede ser vacío, ¿por qué? Porque V, pues por definición era esto, ¿no? Y en particular noten que Z0 es un punto que tiene que estar en V, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decirme eso? Que el conjunto W está obligado a ser vacío y como W tiene que ser vacío y U es lo mismo que V unión W... V tiene que ser todo U. Es decir, en pocas palabras, lo que estamos diciendo aquí es que la función F tiene que ser la función constante con valor F de Z0. Y es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que si la F tenía un máximo en U, entonces estaba obligada a ser constante. Ya demostramos que, en tal caso, en el caso de que tuviéramos, ¿no? Este máximo, que en el punto Z0, entonces acabamos de demostrar que la F tiene que ser constante con valor F de Z0. ¿Sale? Y entonces eso ya me demuestra la versión global del principio de el módulo máximo. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta de eso? Vamos a ver si es que no a ver si escriben algo. A ver, ahí creo que escribió algo. Ah, todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, ahí está ya tenemos nuestra versión global del principio del módulo máximo y déjenme nada más ser este enfático en que la demostración de la versión global apareció la versión local ¿no? entonces esa fue la razón por la que vimos primeramente la versión local porque repito nos sirvió para demostrar esta versión global ok ahora vamos a dar un pequeño ejemplo Uh -huh. De aplicación Del principio del módulo máximo Ajá. Que es este lema que aquí aparece Que es el lema de Schwartz Antes de eso, déjenme dar una pequeña observación Que es la que pongo aquí, la observación 4 Que es que O sea, el que existe un principio del módulo máximo No, es na no vale nada más para máximos ¿no? O sea, si ustedes siguieron la demostración De ese principio global Y de la versión local Se darán cuenta que Muy bien se pueden adaptar Para el caso de pedir una condición, pero ahora respecto a mínimos, ¿no? Tal y como sería en cálculos, ¿no? Siempre que tengo un principio del supremo, tengo un supremo del ínfimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, en los ejercicios de este capítulo, no sé si este va a ser algún ejercicio de la tarea, pero al menos en los ejercicios del capítulo va a venir demostrar el enunciado del principio del módulo mínimo, tanto el local como el global, que obviamente pues, van a existir, ¿no? El comentario es si existen los, los principios del módulo máximo, Van a existir los principios del módulo mínimo y la, y la, este, la afirmación son imaginables ¿no? Nada más es cambiar máximo por mínimo en, en todos lados, ¿sale? Ok, entonces, existen también dichos principios, es la observación que quería hacerle, ¿va? Entonces ahora sí, dejando de lado esta observación, que es una observación interesante, vamos a dar una aplicación teórica bien importante del principio del módulo máximo, que es esto que se conoce como el lema de Schwartz, ¿Va? El lema de Schwartz, a ver, vamos a leerlo, porque la primera vez que yo vi este lema me quedé sorprendido. A ver, y vamos a ver ahorita por qué. Vamos a leerlo y vamos a discutir un poquito de por qué es sorprendente ese lema de Schwartz. Fíjense. Supónganse que ustedes tienen una función f que va de la bola con centro en cero y radio 1. en la bola con centro en cero y radio 1. y vamos a pedirle que dicha función es holomorfa, y que además deja fijo al origen de dicha bola. ¿Vale? Entonces, fíjense muy bien. Bajo estas dos condiciones que es holomorfía y dejar fijo al origen. El lema de Schwartz me dice que entonces la norma de la derivada de F en el 0. Tiene que ser menor o igual a 1. Si le está acotada por 1. Okay, eso es, está legal. Es una afirmación interesante. Me está diciendo bueno. Si todos los valores de la función de f están acotados por 1 en norma, la derivada sigue siendo acotada en 1. Es un, es un enunciado interesante. Y fíjense, y además o sucede algo mucho más interesante. Para cualquier z en la bola, la norma de f de z es menor o igual a la norma de z. Es decir, esta función de f sería algo así como una contracción. ¿No? Este, este enunciado ya es un poquito más interesante que el que tengo aquí, ¿no? O este sea, ya es suficientemente interesante. Pero este nos está diciendo algo más fuerte, ¿no? O sea, la función de esta f es una contracción. ¿Por qué? Porque la norma de f de z es menor o igual a la norma de z. Ahora, sin embargo, aquí viene la parte que es, para mi gusto, la más sorprendente del lema de Schwartz. Dice lo siguiente. Fíjense. Más aún, si llegara a algunas de las desigualdades, esta o esta llegaran a ser igualdades, ¿a qué me refiero con eso? Si... La norma de la derivada de F en 0 es 1. O yo puedo encontrar un punto en la bola que no sea el 0. Con la propiedad de que la norma de F de Z0 sea la norma de 0, De Z0, perdón. A ver, dije creo que lo mismo. Entonces lo que estoy diciendo acá es. Si encuentro un punto Z0 en la bola que no sea el 0. Con la propiedad de que la norma de F de Z0 sea la norma de Z0. Si se cumple la igualdad aquí. Lo que dice el lema de Schwartz es que voy a poder encontrar un punto W0 en los complejos que tiene norma 1 con la propiedad de que la función esta f sea multiplicar con W0. ¿Vale? Eso es lo más sorprendente. Si esas desigualdades que vamos a demostrar se cumplen alguna de las dos la igualdad, que es directamente la igualdad aquí, o aquí haya un punto donde se cumpla esta igualdad, la función esta f es multiplicar por w0. Donde W0 es un complejo de norma 1 ¿Vale? A ver Voy a saltarme un poquito la, la demostración del lema de Schwartz Para dar una pequeña observación que viene en la parte Viene eh, después de la demostración de este Que es justamente observar, ¿no? Que se cumple una Una, este O sea, este nos da una ¿Cómo decirlo? Una característica geométrica De las funciones Que van de la bola en la bola que son holomorfas porque lo que nos dice el lema de Schwartz es que si yo tengo una de tales funciones holomorfas que fija el origen, ¿no? Y se cumple o la igualdad aquí o la igualdad aquí, vean que lo que está diciendo es F es multiplicar con W0, donde W0 tiene norma 1. Sí, pero recordemos que el producto de complejos encierra dos cosas, ¿no? Siempre que yo multiplique dos complejos, el multiplicar dos complejos lleva a cabo una rotación y una homotesia. Si el complejo en cuestión, en este caso W0, tiene norma 1, no hay homotecia ¿no? Porque la homotecia era con el factor la norma del complejo, en este caso W0, ¿no? Y como la norma es 1, no estoy alterando la longitud del complejo en cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decirme esto? Fíjense que el lema de Schwartz lo que me está diciendo, o una forma de parafrasearlo es, si tengo una función que va de la bola en la bola, que es holomorfa, fija el origen y se satisface algunas de las dos condiciones, que es o la norma de la derivada en 0 es 1, o hay un punto donde la norma de f de z0 es la norma de z0 lo que me dice el lema de Schwarz es que esta función está obligada a hacer una rotación ¿no? entonces es un teorema increíble porque si ustedes lo piensan un poco no hay un teorema análogo en el análisis real ¿no? lo análogo Aquí, como estamos pensando en funciones de los complejos en los complejos, y lo que estoy haciendo aquí es restringir a la función en la bola, sería tomarse una función que fuera de el intervalo 0,1 en sí mismo, ¿no? Que sea diferenciable en el sentido complejo, ¿no? Si quiero obtener un análogo real, aquí sería una función que va del intervalo... Eh, bueno, a ver, como es la bola, sería el menos -1, 1,1, lo que dije del 0,1, ¿no es cierto? No, o sea, lo equivalente a la bola, una dimensión del intervalo menos -1, 1,1. Entonces, sería una función que va del intervalo menos -1, 1 al menos -1, 1,1, que sea... Diferenciable en el sentido real Y que fija el origen Fíjense Si esa función satisface que su derivada en 0 sea 1 O hay un punto, ¿no? Donde el, la, el valor absoluto de f en z0 Sea El valor absoluto de z0 Fíjense que eso para nada me implica Que esta función tiene que ser Hacer producto con un número real ¿No? ¿Por qué? Pues porque hay muchas funciones Que mandan al origen al origen, ¿no? En el intervalo menos 1, 1, ¿no? A saber, cualquier polinomio, ¿no? Y siempre podemos escoger ese polinomio de tal forma que se cumpla esta condición o esta condición que tengo acá, ¿no? Entonces, ese resultado no es para nada obvio y de hecho no es cierto en el caso real y es sorprendente, ¿no? O sea, una vez que ya vimos que es el resultado analítico, ¿no? En sí, que es lo que acabamos de decir, y es un resultado sorprendente, ¿no? Ese resultado mismo. Pero a la hora de interpretarlo, ¿no?, geométricamente con esta herramienta geométrica que tenemos de los complejos, el hecho de decir que estas funciones entre discos, que repito, fijan al origen y son holomorfas, y se defienden algunas de esas condiciones, tienen que ser rotaciones, y es un resultado bastante fuerte, ¿no?, que mucho menos podemos esperar que haya en el, en el análisis real, si no existía un, análisis, un resultado en el análisis real, ¿no?, por esta, por esta idea, ¿no?, de que yo puedo ajustar polinomios para que cumplan esas condiciones, ¿no?, entonces, es un resultado, no sé ustedes, pero realmente sorprendente, ¿no? De, de otra vez, ¿no? Que solamente se tiene en el caso de la variable compleja y no en el caso de el análisis real. Uh -huh. Ok, a ver, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con el enunciado del lema de Schwartz antes de ver la demostración? ¿No? Bueno A ver, voy a asegurarme de que no hay ¿no? Porque, Ah, no por el momento Bien, entonces Entonces, eh, sale Vamos a pasar directamente a la demostración Entonces, a ver ¿Cómo va a ser la demostración? Pues voy a definir una función auxiliar ¿Va? Esta va a ser una función g Que va a ir de la bola Con centro en serio y radio 1 Los complejos Y fíjense Va a tener la reciente regla de correspondencia si Z es diferente de 0, va a ser por definición F de Z entre Z, ¿no? Quité a 0 para justamente poder hacer el cociente. Uh -huh. Y fíjense, número 2. Si Z es igual a 0, por definición la G va a tomar como valor la derivada de F evaluada en 0. ¿Va? Aquí hay una pequeña maña que es justamente la, la, la idea de por qué se definiendo las cosas así. Déjenme avanzar en la demostración y ahora se van a dar cuenta por qué la estoy escogiendo así A ver, básicamente la observación es la siguiente Fíjense que si ustedes toman el límite cuando z tiende a 0 cero, cero de f de z entre z Vean que ese límite es por definición la derivada Entonces estoy escribiendo esta función así para asegurar que el límite de esta g cuando z tiende a z 0 Sea g de 0, o sea que esa g sea continua, ¿vale? Entonces esa es como la razón y además, bueno, tiene que ver con este cociente, porque recuerden que aquí tengo una desigualdad que tiene que ver con f de z y el punto z. Vean que esa desigualdad bien la podría escribir diciendo f de z entre z es menor o igual a 1, siempre que z sea diferente del 0. ¿no? Entonces, esa es la razón por la que estoy tomando también este cociente, ¿no? Porque quiero llegar a una desigualdad de este estilo, ¿sale? Entonces, bueno, ya que más o menos explicamos por qué esta función que le estoy definiendo así, o por qué tiene esos elementos, vamos a pasar a lo que, qu a lo que quiero, ¿va? Que es... Vamos a analizar algunas propiedades de esta función g. Entonces olvide Notemos que esta función g va a ser holomorfa en todo su dominio. ¿Por qué? Porque vean que es holomorfa en toda la bola quitando el cero. Porque en toda la bola quitando el cero se comporta así. Y es cociente de dos funciones holomorfas. Recuerden que el cociente de dos funciones holomorfas es holomorfo en todos los puntos donde el dominio es holomorfo. El, eh, el, dominio, perdón. el numerador es holomorfo El denominador es holomorfo Y quitando los puntos del, donde el denominador es cero Entonces la f es holomorfa en toda la bola Tomar la función z Eso es holomorfo en toda la bola Y no más hay que quitar los puntos donde la, el denominador, en este caso la z, se hace cero Que son los puntos donde la z es igual a cero ¿No? Entonces por eso es que esta función es holomorfa en este dominio ¿No? Y por lo que les acabo de decir, vean que si yo calculo el límite cuando Z tiende a Z0 de la G, eso es pues, G, de, G de 0, ¿no? Entonces la función esta G es holomorfa en este conjunto que tengo aquí y es continua en Z igual a 0, ¿no? Entonces en particular esto me implica que la función esta G es, o, es continua en todo su dominio también, ¿no? Entonces repito, es holomorfa en ese conjunto y es continua en todo su dominio. Entonces, bueno, pues aquí puedo aplicar el lema de Morera Para justamente asegurar que entonces la función esta G Tiene que ser holomorfa, ¿vale? En todo el dominio que tengo acá ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya apareció el uso del de lema de Morera Que fue un resultado interesante en el capítulo anterior ¿Va? Entonces, bueno, ya sabemos que la función esta G Entonces, es holomorfa en esta bola ¿Va? Que es su dominio Ahora sí, vamos a hacer la siguiente observación Notemos que si yo me considero un R entre 0 y 1, puedo fijarme en la restricción de la función esta G a la cerradura de la bola. Que esto trivialmente va a ser una función que va a ir de la cerradura de la bola en los complejos y que además va a seguir siendo holomorfa. Porque la G ya era holomorfa en todo este conjunto. ¿va? Y como aquí es, un, es una bola más chiquita, pues la función G va a seguir ir conservando la holomorfía en esa bola más chiquita, ¿no? Bueno, que que aquí estoy cerrando, pero no hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, va a seguir siendo holomórfica, ¿sale? Ahora, fíjense muy bien lo siguiente. Fíjense que si yo me tomo z un punto en la frontera de esta bola, cociente en cero y radio R, notemos que si yo calculo la norma de g de z, eso va a ser igual como la g se va a comportar como este cociente, porque estoy fuera del cero, va a ser la norma de f de z entre la norma de z. Recordemos que la función f va de la bola en la bola Entonces, esta norma de f, z Queda acotado por 1, por arriba ¿Sale? Entonces, esta cosa va a ser menor o igual a 1 entre la norma de z Y si yo me tomo un punto z, ¿no? En la frontera de la bola Pues ese punto tiene que tener norma un, no, norma r Perdón, ¿no? Porque la frontera de la bola centro en r Entonces, eso es lo que me está diciendo es que la norma de la g de z Está acotada por 1 entre r porque repito, la, G, la F estaba acotada por 1, por ser la F una función que manda la bola en la bola, y al tomarme puntos en la frontera, la norma de la está tiene que ser igual a R. Entonces, tengo esta cot Entonces, ahora sí, fíjense muy bien lo siguiente. Tengo una función, esta, ¿no? Esta función G, que está definida en ese conjunto que trivialmente es abierto, trivialmente es conexo, y además es acotado. Ajá. Entonces, el principio del módulo máximo me dice entonces que la función esta G todos sus valores van a estar acotados en norma por el máximo, ¿no?, de los puntos que yo me tome, pero sobre la frontera, ¿no?, que la frontera de la bola son los puntos que tienen norma R, que es esto que tengo aquí. Y por el cálculo que acabamos de hacer, todos estos puntos en la frontera quedan acotados por 1 entre R. Sin, en pocas palabras, lo que acabo de ver con esas dos desigualdades que tengo aquí, es que todos los puntos, ¿no?, de la función esta G, en norma, están acotados por el factor 1 entre R. ¿Va? y R fue un elemento cualquiera entre el 0 y el 1, entonces bueno, como tengo que la norma de G de Z queda acotada por 1 entre R, para cualquier punto Z en la bola, puedo tomarme el límite cuando R tiende a 1, ¿vale? Y eso me va a implicar que la norma de G de Z va a estar acotada por 1, porque el límite cuando R tiende a 1 de 1 entre R es 1, ¿no?, pero fíjense que si yo ya demostré que la norma de G de Z queda acotada por 1, pues eso ¿qué quiere decirme? Pues que para todos los puntos diferentes de 0, la norma de F de Z entre Z es menor o igual a 1. Entonces, separo ese cociente entre la norma de F de Z entre la norma de Z y paso la Z al otro lado multiplicando. Entonces, eso ya me está demostrando que se tiene que cumplir esta primera desigualdad para todos los puntos que no sean el 0. ¿Va? Pero vean que trivialmente, esta desigualdad que tengo aquí, también se vale cuando Z es igual a 0, porque de este lado me va a quedar la norma de 0, que es 0, y recuerden que la función mandaba al 0 en el 0. Entonces aquí me va a quedar F de 0, f es 0, y la norma de 0 también es 0. ¿no? Entonces en el caso en el que Z sea igual a 0, de hecho esto va a ser igualdad. Entonces, esta desigualdad no solo se va a valer para todos los puntos de esta bola, quitando el 0, sino que de hecho se vale también para el 0, y eso me demuestra entonces esta primera condición que tengo aquí. Que es que para todos los puntos de la bola se cumple esa condición. ¿Vale? Ok, ahora, por otro lado también notemos lo siguiente. Ya que demostramos que la norma de g de z es menor o igual a 1 al tomar el límite, pues ahora calculemos el límite cuando z tiende a 0 de esta expresión. Pues voy a tener el límite cuando z tiende a 0 de la norma de g de z es menor o igual a 1 no Pero hemos dicho que G tiene el límite cuando se atiende a Z0 la, la derivada de F en 0 Entonces, bueno, Y como además no vimos que la función norma es continua El límite cuando se atiende a Z0 de la norma de G de Z Es igual a la norma del límite cuando se tiende a Z0 de G de Z Y eso porque acabamos de ver es F' en 0 ¿no? Entonces si saco el límite cuando se tiende a Z0 Pues eso ya me implica que se cumple la segunda desigualdad, a saber que la norma de f' en 0 es menor o igual a 1. Entonces, ya demostré la primera afirmación en el lema de Schwartz que es eso que tengo aquí. Se cumple esa desigualdad y esa desigualdad que tengo acá, ¿vale? Ahora, vamos a ver qué sucede con el más aún. Bueno, pues para ver qué sucede con el más aún, vamos a suponer que, o se cumple, que la norma de la derivada en 0 es 1, o que hay un punto donde la norma de f de ese punto es la norma del punto en cuestión, ¿va? Y dicho punto pues, vamos, vamos a suponer que se llama z 0, ¿va? Entonces fíjense, muy bien, si regreso a lo que acabo de demostrar aquí, fíjense que eso me querría decir dos cosas, ¿no? Ok, la g en 0 es 1, porque esta condición la obtengo por continuidad, ¿no? Y esta, y eso, ¿no? Es el valor de g en 0, entonces eso me estaría diciendo que la g en 0 en norma es 1, o la segunda condición que tengo aquí, uh -huh, me estaría diciendo que la G de Z0 tiene que ser igual a 1, ¿vale? Ok, ahora fíjense, como acabamos de ver anteriormente que la norma de la G estaba acotada por 1, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? El principio del módulo máximo me diría en cualquier caso que la función G está alcanzando un máximo, ¿no? Y entonces, ahora sí, si aplico el principio del módulo máximo, como la G estaría alcanzando un máximo, pues tendría que concluir que la función G esa tendría que ser constante en todo su dominio, que es la bola. Es decir, que yo puedo encontrar un punto W0 en los complejos, con la propiedad de que G, G valor en Z, es W0, para cualquier Z en la bola. ¿Vale? Y otra vez, voy a hacer lo mismo que hicimos arribita. Si la G de Z es W0, como la G de Z Quitando los puntos donde z es igual a 0, se comporta como f de entre z. Puedo pasar la z multiplicando al otro lado y eso quiere decirme que la f de tiene que ser igual a w0 por z. De entrada para todos los puntos que estén en la bola que no están en el 0, pero vean que esta igualdad se sigue cumpliendo, ¿no? Cuando z es igual a z0, porque otra vez, ¿no? Si z es igual a z0, el lado derecho me daría w0 por 0, ese es 0, y el lado izquierdo me quedaría f de 0. Y como la función f manda 0 en el 0, también me quedaría 0. Entonces, esta, esta condición la cumplen todos los puntos de la bola. ¿Va? Entonces, ya tengo que entonces la f es multiplicar por W0. Ahora, eso no es lo que me dice el lema de Schwartz, ¿no? Me dice, es multiplicar con W0, sí, pero el punto W0 tiene que tener norma 1. ¿Vale? Entonces, nos faltaría demostrar que ese punto W0 tiene norma 1. Pero es algo bien fácil. Porque vean que si yo ya tengo que se cumple esta condición que tengo acá, calculemos la norma. Eso quiere decirme que la norma de F de Z, que lo que tengo aquí, es igual al producto de la norma de W0 con la norma de Z. ¿Sale? Y bueno, pues fíjense. El punto es ¿cómo ya vimos por ejemplo que si yo sustituyo aquí Z0, la norma de F de Z0 es lo mismo que la norma de, de Z0? Puedo cancelar en ese caso. Ambos lados para que me quede que la norma de W0 es 1. Uh -huh. Y si no sucediera, ¿no? El caso ese que tengo aquí y fuera la derivada, ¿no? La que tiene norma 1, pues directamente, ¿no? Me voy a la definición de la G, ¿no? Que en 0 pues, justamente valía 1. Y de ahí es donde saqué, ¿no? El valor en particular, ¿no? Del G de 0 tiene que ser pues, precisamente el W0 y por ende tiene que tener norma 1. En ese caso también, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos. Acabo de demostrar que el W0 tiene que tener norma 1, porque eso lo puedo leer directamente de este producto que tengo aquí. Y entonces, eso sí ya me está demostrando el lema de Schwartz, inclusive en este segundo caso, ¿no? Ok. Preguntas, dudas del lema de Schwartz, o de su demostración. Les pongo el enunciado. Bueno A ver, voy a regresar el chat a ver, okay. Entonces a ver ok Entonces ese es el lema de Schwartz Entonces a ver este es un lema que bueno déjenme comentarles que como acabamos de ver en la demostración Es una consecuencia del principio del módulo máximo ¿ah? en su versión global o oh, No, si sí, fuera versión global, ¿no? Porque concluimos cosas en toda la bola, ¿no? Entonces es una es una aplicación del principio, ¿no? El módulo máximo en su versión global. Y, bueno, ya más o menos platicamos de qué es lo que encierra geométricamente ese, ¿no? Que nos está diciendo básicamente que las funciones del disco en el disco, que fijan al origen y cumplen algunas de sus condiciones, tienen que ser forzosamente rotaciones, ¿va? En los ejercicios del capítulo va a haber otros de usos del lema de Schwartz. Ahí se recomienda... De, otras con, con, consecuencias geométricas, perdón, del lema de Schwartz. Ahí se los recomiendo checar, si tienen un tiempito libre. ¿ajá? Y por el momento lo vamos a dejar en simplemente una aplicación teórica del principio del módulo máximo. ¿Por qué? Porque resulta ser que para aprovecharlo más de forma geométrica, también requerimos un poquito de más resultados más profundos que corresponderían a un curso de variable compleja 2, ¿no? Entonces, ese es un resultado que simplemente uno enuncia, ¿no? En un curso de variable compleja 1, porque, repito, es una consecuencia del principio del módulo máximo en su versión global, pero que no vamos a alcanzar a ver todo su poder geométrico y analista, por supuesto, porque requerimos de más resultados para hacer esto, y ese es un resultado que se analiza más en el curso de variable compleja 2, ¿no? Entonces, por el momento nada más quisimos dar la demostración porque, repito, es... Un ejemplo de uso del principio del módulo máximo. ¿Ok? Y muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es... Ya tenemos... A ver, vamos a hacer una, una, un pequeño recordatorio. Ya vimos, para funciones holomorfas dos versiones del principio del módulo máximo. Una versión local y una versión lo, global. Y la versión local nos permitió demostrar la versión global. Ya vimos una aplicación teórica... De ese principio global, que es el lema de shorts ¿Va? Entonces, para concluir esta sección, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar un principio del módulo máximo, que también vale, pero para esas funciones que se llaman armónicas. Recordemos que una función armónica es, pues son estas funciones que cumplen lo que se llama la ecuación de, este, de Laplace, ¿no? Que la ecuación esta de Laplace, a ver, voy a, aquí sí voy a escribir un poquito, era esta ecuación que tenemos acá, ¿no? O sea O Vamos a pensarla en el contexto que estamos trabajando ¿No? Entonces en este caso vamos a ver Una función u ¿no? que va a ir de un subconjunto ¿No? De los complejos a los reales Recordemos que esta es armónica Armónica Si para todos los puntos Z ¿No? En el dominio que es U Se cumple que la parcial de U Respecto a X No solo se puede siempre sino la segunda parcial Más la parcial de U ¿No? Respecto a eh, Y ¿No? Ambos estas evaluadas en Z por supuesto son iguales a cero, ¿no? Esa es la ecuación de, la, de Laplace, ¿no? Que es muy importante para los físicos, ¿no? Laplace, ¿sale? Entonces, ahora, ¿por qué nos interesan las funciones armónicas, no? Esa es la definición. Recuerden que ustedes vieron con Frank que si ustedes consideraban una función que es holomorfa, como consecuencia de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ustedes vieron que la parte real de esa función holomorfa y la parte Imaginaria esa función holomorfa Cumple la ecuación de Laplace Es decir, son funciones armónicas Quitando ese, todo ese detalle técnico o sea, Les voy a parafrasear esta frase La parte real de una función holomorfa Y su parte imaginaria Siempre son funciones armónicas ¿Vale? Entonces, es un poquito de esperarse Que si uno tiene un resultado que se valga Para una, para funciones holomorfas Uno puede, pensando en esa proposición Intentar adecuarlo al contexto de funciones armónicas. Entonces, bueno, ya que pensamos en esto, si tenemos un principio del módulo máximo para funciones holomorfas, tiene que haber un principio del módulo máximo para funciones armónicas, ¿vale? Y es precisamente la siguiente meta de lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tener un principio, ¿no?, del máximo para funciones armónicas. Pero antes de eso, vamos a obtener un pequeño resultado bien interesante que básicamente da un recíproco de este resultado que ustedes vieron con Frank en, eh, en el curso ¿no? que la que la parte real y la parte imaginaria de una función holomorfa tienen que ser armónicas ahora vamos a ver que bajo ciertas condiciones si ustedes tienen una función que es armónica esa función la van a poder ver como la parte real de una función holomorfa o si quieren ustedes la van a poder ver como la parte imaginaria de una función holomorfa ¿sale? entonces ese va a ser el siguiente resultado que vamos a ver. Y va a ser la forma en la cual vamos a poder obtener un principio del módulo máximo. Tanto una versión local como una versión global para estas funciones. ¿Va? Entonces, no sé qué tanto valga la pena ver esta proposición ahorita porque la demostración es un poquito larga. Pero vamos al menos a leer cuál va a ser el, el enunciado. Vamos a leer un poquito la idea de la demostración y yo creo que vamos a parar aquí, ¿sale? La, la clase. Entonces, a ver, vamos a leer la proposición, vamos a dejar planteado todo. Y la siguiente clase que eh, creo que no es mañana, ¿no? Creo que es el miércoles. Yo voy a continuar, ¿sale? Con la demostración de esto y vamos a ver el principio del módulo máximo para funciones armónicas. Entonces, a ver, vamos a intentar entender entonces la proposición que les voy a dar ahorita. Y después de eso vamos a ver qué tanto nos alcanza para platicar la, demostración, la idea de la demostración la demostración que buscamos es la siguiente considérense U un subconjunto de los complejos que es abierto y conexo ¿sale? y voy a suponer que tengo U pequeñita una función con dominio este conjunto U que toma valores en los reales que es armónica de clase C2 con sus derivadas continuas es decir tanto la parcial como la segunda parcial respecto a x y respecto a y y las cruzadas Van a ser todas ellas continuas Eso me refiero con que sea de clase C2 con derivadas continuas ¿Vale? Básicamente fíjense que lo que estoy diciendo es O sea, a la hora de ser armónica ya tienen que existir las segundas parciales ¿No? Para que se cumpla la ecuación de Laplace Pero aquí además estoy pidiendo de forma extra que estas parciales sean continuas esa condición va a ser bien importante ¿Vale? Entonces bueno Estamos intentando entender el enunciado, ¿vale? Del, del teorema. Entonces, tengo abierto el conexo, función armónica de clase C2 con derivadas continuas. Ok. Fíjate, ¿qué es lo que va a decir la proposición dadas esas hipótesis? Entonces, bajo esas condiciones, vamos a concluir que esta función U no solamente va a ser de clase C2, sino que va a estar obligada a ser de clase C infinito. Y además, fíjate, va a hacer lo siguiente. Dado un punto Z0 en U, siempre voy a poder encontrar una vecindad de dicho punto, vamos a llamarle V, donde la función U va a ser la parte real de una función F, donde esa función F va a estar definida en V, y va a tomar valores complejos, y va a ser esta una función holomorfa. ¿No? Entonces, en ese sentido es que yo les dije que este era un... Como recíproco del resultado que vieron con Frank. Con Frank vieron, si usted tiene una función holomorfa, la parte real y la parte imaginaria de esta función holomorfa tienen que ser armónicas. Aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente: si tengo una función que es armónica, voy a poder encontrar, fíjense, al menos en ese primer enunciado, localmente voy a poder encontrar alrededor de cada punto una vecindad donde hecha, dicha función armónica sea la parte real de una función holomorfa ¿Va? Al menos, repito Localmente, porque aquí nos está hablando De la existencia de una vecindad no, entonces Por eso es que es local Ahora, una pregunta Bastante No sé si decirlo obvia, pero bastante Que se les puede venir a la mente de forma rápida Es si hay una forma De asegurar que eso No solamente sea local, sino que sea global La respuesta es sí va a haber, Si se cumple una condición topológica este resultado de ser la parte real de una función holomorfa se va a valer de forma global. con la condición topológica? Fíjense. Si resultara ser que la U no solo es conexo, sino que de hecho es simplemente conexo, esas definiciones que vimos, ¿no? Cuando vimos el teorema homotópico de Cauchy, resulta ser que ese resultado va a valer de forma global. Es decir, para todos los puntos de U. Entonces, parafraseo. Aquí, si quieren verlo de forma explícita o de forma, ajá, de forma explícita, si quieren, o de forma, este, extensiva, el resultado diría lo siguiente: si además la función u, espera, si además la función u pequeñita, ¿no? Tiene dominio simplemente conexo, entonces voy a poder encontrar una función holomorfa en todo u con la propiedad de que u sea la parte real de dicha f. ¿Vale? Ok, entonces, es lo que nos dice la proposición. A ver, voy a decirla de forma un poquito más por encimita, para que se queden con el enunciado, que es lo que quiero que se queden el día de hoy. Siempre que tengamos una función armónica de clase C2, con derivadas continuas, definida en un abierto y conexo U, voy a poder encontrar localmente una función holomorfa, con la propiedad de que esa función U sea la parte real de dicha función holomorfa. ¿Vale? Más aún, si el dominio, además de ser conexo, es simplemente conexo, dicho resultado va a valer para todo U. Es decir, U va a ser la parte real de una función holomorfa definida en todo el conjunto U. Eso es lo que dice la afirmación. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, ya son las 9. Nos vemos el día miércoles. Y si alguien tiene alguna duda de cualquier estilo, me quedo para responderle su duda. ¿No? Si no... Los veo hasta el día miércoles. Que descansen el día de mañana, ¿vale? Y nos vemos.